Mira, se trata de una situación delicada, porque el señor tiene 98 años de edad y el hijo incurrió en esa indelicadeza, y aunque es un poco triste, pero como se hizo público, nos vemos la obligación de darle a conocer a la sociedad que ya esa persona está detenida y se le conocerá a medida de coerción en las próximas horas. Es incidente en este... No, no te puedo decir si es reincidente, pero por este motivo sí ya está detenido. Magistrado, la medida, ¿bajo qué acusación? Violencia intrafamiliar. No, no creo que se conozca esta tarde. Ya será en hora de mañana, tú sabes que tenemos 48 horas para eso y en ese lapso de tiempo se le conocerá. ¿Quién otra vez ha magistrado la acusación? ¿El ministerio público? ¿Algún familiar se ha sumado a la... Hay un familiar que hizo la denuncia y en ese sentido, pues violencia intrafamiliar está trabajando... Lo que es la medida de coerción ya.